Hace tres años, Sergio Regu se fue y con su partida nos dejó muchas enseñanzas. Una de las más importantes para Sentido ha sido impactar positivamente la educación, es decir, trabajar más y mejor con el sector educativo y con los profesores, principales conductos para que los estudiantes puedan obtener y construir una visión de mundo más amplia, abierta y libre de prejuicios. Por eso en sentido creemos que Sergio Rego también dejó un legado y, ese le y queremos hacerle honor a ese legado diciendo aquí estamos para la educación, aquí queremos reducir el bullying eh, por razón de orientación sexual e identidad de género. También queremos hacer valer la vida de tantos jóvenes que, se que han perdido la vida por esto.